El mar oculta muchos secretos por descubrir. Uno de ellos es una criatura que parece existir desde hace millones de años, pero que nadie ha visto. Solo conocemos las huellas con forma de panal de abeja que deja sobre las rocas. Estas huellas, denominadas paleodictión, están presentes en las piedras desde hace 500 millones de años, pero se siguen encontrando en la actualidad. ¿Qué eran? ¿Huellas de su cuerpo? ¿Madrigueras? El creador de estas huellas encontradas en acantilados y profundidades del Atlántico es un misterio. ¿Era una esponja? ¿Un gusano? Hasta ahora, nadie ha podido dar respuesta.